Salgo a navegar, voy remando a pala y allá dentro del Pajoná, llega mi voz y mi guitarra y con ella puedo conocer toda la fuerza de este invierno, ay, pero quería ser la luz y ahora me estoy prendiendo fuego, ay, por eso salgo a navegar, papá, pa, para papá, papá, pa. por eso salgo a navegar, papá. Pa. Por eso salgo a navegar, papá, pa, para papá, para. Por eso salgo a navegar, papá, pa, para papá, para. Pa, salgo a navegar. Sigo en movimiento, atrás quedó el calor de hogar. Llevo el calor aquí en mi cuerpo, nada me va a atemorizar. El río sabe lo que siento, ay, pero quería ver la luz. Ahora se está prendiendo fuego, ay, por eso salgo a ver, papá, pa. para, para, para, pa. por eso salgo a navegar para, para, para, para, pa para, pa. por eso salgo a navear, pa, pa. para, papá, pa, pa. pa, pa. para, para, para, pa. y para, para, para, para, para, Y el tiempo dentro de este denso y vasto litoral. pa el latir del corazón, yo soy mi faro y soy mi puerto, allá en la costa está el dolor de los que no oyen ni al silencio y desafían su autoridad. Son como el aire contra el viento, ay, pero quería ver la luz. Ellos le están prendiendo fuego, ay, por eso sal, por eso salgo a navegar. Pai, pa y por eso salgo a nave. por eso salgo a nave. La ira, narirá, ira, narirá, por eso salgo a nave. La ira, narirá, narirá. Subo y bajo, hundiendo los remos en el espacio y el tiempo, dentro de este denso y vasto litoral. Voy flotando con nuestros ancestros que duran más que este tiempo y por eso salgo a navegar.